Triple 7, plante, plante, plante, así plante, plante, plante, plante, plante, carnal todo era todo era normal, mi vida marchaba bien Pero no imaginaba que mi felicidad se convertiría en lo que más me Y lo peor de todo es que yo me aventé a ese pozo El pozo de la perdición, el obscuro abismo donde no hay salvación Y no encuentro explicación de cómo fue que pasó yo, como esto sucedió, pero lo que más me acaba es que no encuentro la solución. Es como una puta maldición. Es como una puta maldición. Por favor, ya no sé cómo salir, pero yo sé que pronto lo lograré. Pues nada es para siempre. Sé que soy valiente, solamente no me entiendes. Porque te rompo pero los dientes? Si, te rompo, si, si, si conmigo te metes sí, no. Solamente no me entiendes. Ya sabes que, que todo iba bien, bien. Todo iba No bien. sabía que de pronto todo Cambiaría todo el cambiaría todo entorno Todo, cambiaría. todo yeah. está en la mente Pero soy un demente Ya mis problemas Siempre le doy frente y no importa que me cueste lo que cueste, yo siempre voy para el frente. Es frecuentemente lo que dice la gente a mí: me va y me viene, me va y me viene lo que dice la gente. A mí no me conviene estar de complaciente, piensan que soy malviviente. Eso a mí no me afecta. No. Estoy consciente de que soy muy diferente. diferente y preferiblemente me deshago mi mente repitiendo lo siguiente: Por favor, ya no sé cómo salir. Pero yo sé que pronto. Lo lograré pues Eso nada sí. es para siempre Nada es para siempre, sé que soy valiente Solamente no me tientes Solamente no me entiendes porque te rompo los dientes Solamente no me entiendes porque, no porque te rompo los dientes Si conmigo ya. te metes, si te rompo los dientes Ya se lo saben, ya, ya se lo saben Pura triple 7 glam <coughs> Es el damn sin de micro Then it's seven. Bye bye.